Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de donde, de donde estés. Hoy estamos aquí, un nuevo día, con un nuevo programa, y en el que he titulado Empezar de Nuevo. El mes de septiembre, este maravilloso, o dijéramos que, que, que es un mes en el que después de las, de las vacaciones... Eh, nos hacemos muchísimas promesas, ¿no? quizás hacer una dieta, empezar un gimnasio, apuntarnos a un curso, no permitir que una persona nos haga daño. Vamos eh, marcándonos muchísimos objetivos y propósitos, pero ¿qué ocurre cuando en realidad luego no los ponemos en práctica? ¿Cuántas veces, de hecho, tú has intentado algo y no lo has logrado? ¿O cuántas veces inicias con un propósito y al día siguiente lo abandonas? Y seguramente es posible que incluso llegues a sentirte culpable por ello, por no lograrlo. Yo quisiera invitarte ahora un momento a que cierres los ojos. Cierra los ojos y piensa en todo aquello que tantas veces has querido hacer y no has hecho. Solo un instante, te invito a que lo hagas. Ahora pregúntate a ti mismo a ti misma cuál es la emoción que te está impidiendo hacer tus propósitos, aquello que tú quieres. ¿Es el miedo? ¿Es la inseguridad? ¿Es la pereza? ¿Es que no crees en ti? Y no hace falta que contestes en voz alta, solo siente cuál es esa emoción. Tampoco quiero que te enfades, ni que te disgustes, ni que te sientas culpable, ni que desfallezcas. Y no te impacientes tampoco, porque lo importante es seguir con ilusión y con certeza. Ahora vas a abrir los ojos y me gustaría que miraras tu entorno. ¿Dónde estás? ¿Hay algo que quieras cambiar de verdad? Respóndete esta pregunta. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa ahora. Quiero que dejes de querer cambiarlo. Quiero que actúes, que tomes la decisión porque puedes hacerlo hay algo que no nos damos cuenta muchas veces y que siempre hacemos, ¿no? Que es que actuamos con esa idea de que vamos a vivir 10.000 años y en realidad nos dejamos pasar esa vida que es el gran regalo que tenemos hoy y ahora. Esta oportunidad, tu propia vida. Igual ahora estás pensando que no te gusta, que estás cansada, que estás cansado, que igual las cosas no te salen como tú quieres, que estás enfadado, que estás en un trabajo que no te gusta, que estás buscando una casa o necesitas hacer muchísimos cambios en tu vida no pero sea lo que sea de verdad cierra los ojitos otra vez, disfruta de tu vida, piensa en todas aquellas cosas hermosas que tienes y hazlo desde el amor desde el agradecimiento haz lo que tú quieras hacer pero con respeto y amor. Y ahora que ya tienes los ojitos cerraditos, piensa en que tú ya has logrado lo que querías y siente qué es lo que tu corazón, cómo reacciona tu corazón al sentir ese logro. ¿Cómo sientes tu corazón? ¿Lo sientes fuerte, alegre, orgulloso, liberado? ¿Cómo sientes tu corazón? Y graba esa experiencia. Porque esa experiencia es la que te va a ayudar a proseguir. Esa experiencia es la que realmente te va a dar esa fuerza, ese fuego interior para seguir adelante. Bueno, yo no sé si has podido sentirlo porque ha sido muy poquito rato. Pero pon ahí tus comentarios abajo y dinos si has podido sentir esa fuerza, si has podido sentir tu logro, si no lo has podido sentir, solicítanos en este, en este comentario que te mandemos la meditación de la prosperidad para ayudarte a transformar esas creencias y poder lograr tus propósitos. Y antes, antes, antes de abrir tus ojos, me gustaría que repitieras ¿soy feliz? ¿soy capaz? Y soy una fuente ilimitada de energía. Soy plena prosperidad. Y soy un imán para la abundancia. Y con esto hoy, este era mi mensajito de hoy. Animarte en esos propósitos que te hayas marcado. Que no te desanimes, que no tengas impaciencia. Que seas, sobre todo, que seas feliz y que vivas agradeciendo cada instante, cada momento todo aquello que tú ya tienes y sobre todo esa vida que a veces no nos damos cuenta de la salud y, de, y, y, y, y del gran regalo que tenemos teniendo esa vida y pudiéndola experimentar. Así que vívela y escríbenos tus comentarios abajo y te mandaremos esta meditación para lograr tus propósitos. Que tengáis un feliz día. Hasta muy muy, muy, muy pronto.